Ah, se lleva, se lleva la mano el aductor, es un tema muscular, chaval difícil que pueda volver. Ojalá y no, ojalá y pueda seguir en la cancha, es un jugadorazo, Campos para Juan Ferney Otero, va a buscar la marca de Toño Valencia, toca atrás para Alan, Cervantes levanta la vista, toca el corte con Gorri, abierto está apreciado, Gorri le pega. estaba cerrado, aparece Gurri, y le da luz a los guerreros, fútbol en tus manos Telcel le, le no lo va a pensar dos veces se tarda Fernando Madrigal, se tarda a ver en salir, le das tiempo, y, y te la pone ahí, cuidado, yo no sé si el arquero ya me lo vas a decir tú, coño, está muy metido ahí está el pasito hacia atrás, ¿no? de Gil Alcalá, pero qué golpeo de Fernando Gorriarán